Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video del vocabulario alemán básico. En el video de hoy vamos a aprender cómo son las abreviaciones de las cantidades para decir, por ejemplo, un kilo de papas, ein kilo kartoffeln. Los kids! para hacer las compras uno necesita mucha información de cantidades porque las cantidades según el producto que uno compra van variando, necesitamos saber kilo, litro, miligramo, gramo, mililitro, paquete, cuarto, etcétera. En el video de hoy haremos la primera parte de conocer todas estas abreviaciones y cómo es la palabra y cómo la puedo aplicar en un contexto de hacer las compras. Si es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida. Mi nombre es Daria, aquí nos enfocamos en estudiar el alemán paso a paso y en aprovechar el proceso de aprendizaje al máximo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y haz un clic a la campanita para que recibas el aviso de los últimos videos. Vamos con la materia de hoy. Para ir de compras y, por ejemplo, comprar un kilo de papas, en alemán sería ein kilo. Ein kilo. En su versión abreviada KG. Kilo. Zum Beispiel, ein kilo kartoffeln. Un kilo de papas. Ein kilo kartoffeln. Otra información de cantidad muy útil es litro. Liter. Liter. Der Liter. Su abreviación, L. Zum Beispiel, Ein liter milch. Ein liter milch. Un litro de leche. Ein liter milch. Para completar los litros. ¿Cómo se dice mililitro? En alemán es mililiter. Mililiter. Y la misma abreviación, ML. Mililiter. Zum Beispiel, 200 ml Wasser, 200 ml Wasser. 200 ml de agua. Además necesitamos saber cómo se dice gramos en alemán? gram, abreviación g. Gr". Zum Beispiel 200 gram Schinken. 200 gram Schinken. 200 gramos de jamón. 200 gram Schinken. Y para efectos de tenerlo un poquito más completo, agregamos, como se dice, metro. En alemán, ein Meter. ein Meter. Zum Beispiel, ein Meter Stoff. Ein Meter Stoff. Un metro de tela. Ein Meter Stoff. Y centímetro se dice centimeter, centimeter, Y su abreviación es CM también centímetros. Zumbaypil, er es 165 centímetros. Er es 165 centímetros. El mide 165 centímetros. 165 centímetros. Con esto ya se te facilitará por un lado ir de compras y entender las cantidades y por otro lado poder leer una receta poder replicar una receta y poder ir de compras indicando las cantidades que necesitas de ciertos productos. Espero que te sea de utilidad este mini repaso de información de cantidades y me alegro vernos en un siguiente video. Best of next, Mal.